Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 13 al 19 En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron Constituyó a doce para que se quedaran con él Para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios Constituyó entonces a los doce a Simón el cual impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, a quien dio el nombre de Buenerges, es decir, hijo de Trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón de Cananeo y Judas Iscariote que después lo traicionó palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti Señor, Señor Jesús. Jesús llamó a los que él quiso y los hizo sus compañeros. Marco resuena en tres puntos el discipulado. Estar con Jesús, anunciar el reino y expulsar demonios. Estar con Jesús es vivir en comunión con él, es adquirir sus criterios para tener la libertad de hacer nuevas cosas pero siempre de acuerdo a lo que haría el mismo Jesús. El discípulo es el elegido por Dios para estar con Él y vincularse íntimamente a su persona, aceptando su misión como propia y corriendo su suerte. Jesús acepta y llama a los que Él quiere, expresión que con trasfondo hebreo, que significa elegir a los que tiene en su corazón. En segundo lugar, luego de, de entre los elegidos, designa a doce, destinado a anunciar el reino, pero eso habría que romper fronteras y e enfrentar nuevas circunstancias históricas culturales. Los doce han sido pues instituidos para hacer lo que hacía Jesús, enviados en la traducción de la palabra griega apóstoles. En tercer lugar Jesús da a los doce el poder de expulsar demonios, mostrar sus signos. Demonio, son los espíritus malignos que nos quieren separar del Señor. Como Jesús y con Él hay que combatir el mal, quitar el pecado del mundo, hacer que progrese el amor. ¿Has pensado que tú puedes ser uno de estos llamados? A menos, tenlo como una posibilidad. Como los doce que se fueron con Él y luego los envió a predicar, también nosotros cuando celebramos la Eucaristía, Estamos con Él y al final de la misa somos enviados para testimoniar con nuestra vida la buena noticia que acabamos de celebrar y comulgar. Hoy deberíamos sentir el llamado de Jesús a seguirle, a ayudarle en la tarea de la predicación del Evangelio y en la construcción de la iglesia. Lo deberíamos sentir todos porque a todos nos sigue llamando y enviándonos Jesús. Que el Señor los bendiga.